Hola, estamos en la parte del lago ahora y quiero que vean claramente que ahí dice Don't step on the ice, no separen el hielo, pero... Miren lo que todo el mundo está haciendo, incluido nuestro amigo Gonzalo ahí. En el hielo, todos, todos en el hielo. A mí la verdad no me seduce mucho la idea porque ustedes saben que soy un poco torpe, ¿eh? entonces me caigo sin hielo. Imagínense con hielo. Así que miren ahí está nuestro amigo hay... ahí. Gonzalo caminando sobre el lago y todo el mundo lo hace en realidad así como el estándar pero no te sé don't step on the ice versus bueno, millones de personas stepping on the ice como el estándar yo ahí Sí, me atrevo a hacerlo. Por ahora no me tinca, pero... pero quizá hay que hacerlo por la experiencia. Pero miren, miren el pequeño escalón que hay ahí. Sí, que ahí. gente stepping on the ice todo el rato.